Muy buenos días, tardes o noches. Soy Steven, tengo 23 años y vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Hoy quiero invitarlos a todos los que puedan ver este video a que se unan a la comunidad de Podcast RP. Permítanme contarles un poco más de qué trata. Lo haré rápido, no se vayan. Podcast RP nace hace 3 años. ...con el objetivo de compartir historias de aquello que para muchos es inexplicable o fantasioso. Estos sucesos fantásticos y estos temas de los que nadie habla. Allí contamos historias de conspiración, sucesos inexplicables y vivencias que aparentemente no tienen explicación. Aunque en internet hay muchas comunidades como esta... Lo que hace especial a nuestra comunidad es que jamás señalamos a nadie por el tipo de historia que comparta con nosotros. Por eso nuestra promesa de marca es donde sucede lo inexplicable. Creemos que aquellos sin voz le cuenten al mundo su historia. Si tú eres uno de esos, contáctanos a través del correo electrónico relatosparanormales o por los comentarios de nuestros videos. En la descripción de este te dejaré el link donde podrás acceder a nuestro canal. Sin más que decirte, me despido. No olvides que hablaste con Steven, la tras Podcast RP. Nos vemos. RP, donde sucede lo inexplicable.